<risa> bueno, mira, como hoy de lo que vamos a hablar y lo que vamos a tratar es un tema, bueno, que a mí me apasiona, ¿no? Es un tema maravilloso, que son los niños. O sea, de hecho, los niños de hoy van a ser los adultos del mañana. Y sin ninguna duda es importante poder ofrecerles pues todo lo que sean herramientas, en todos los aspectos de su vida, ¿no? tanto en la parte física, ayudarlos, como en la parte emocional, para que puedan así gestionar todas las situaciones que le vayan presentando en su vida pues con, con seguridad y muchísimo amor, que es algo que creo que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿no? Como os he dicho hoy, vamos a tratar uh, este tema cada semana llevamos algo diferente y, y lo que está claro es que a medida que los niños van creciendo um, se enfrentan a nuevos retos, a nuevos desafíos. ¿no? Primero pues igual relacionarse a nivel social con amigos ¿no? cuando llegan a la escuela o la guardería con, con personas que no están todo el rato pendiente de ellos como el papá o la mamá. ¿no? Comenzar la escuela, aprender a nadar, cada situación para ellos es un paso, es un gran paso que deberán enfrentar y también deberán enfrentarse a sus miedos, ¿no? Cuando... Porque, porque cada vez que se enfrentan a estas situaciones, como hemos dicho, pues suelen sentir pues, toda una serie de combinación de, de emociones. Y, y a ver si para una persona mayor, adulta, enfrentarse a algo nuevo puede resultar estresante, imaginaros para un niño, aunque sea algo positivo. ¿eh? Entonces, podríamos decir que los miedos no es que sea algo malo en sí mismo, que puede resultar eh, sobre todas las cosas útil. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que no sea duradero, que no se vuelva intenso y que no sea frecuente. Pero el miedo es una señal de advertencia y, y es una manera de anticiparse a, a lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, hoy he invitado a Silvia Francia, con la que comparto apellido y parentesco, <risa> y, y que además de ser mi hermana, es especialista en ataraxia y ha realizado ya muchísimos talleres para niños y que más que los títulos que puedan tener, lo que sí tiene es un don uh, natural y especial para tratar con ellos, para saber todo aquello que les pasa, para sentir qué es lo que necesitan, y es por eso que la he invitado, para que nos pueda ayudar y nos diga cómo uh, las mamis podemos ayudar y los papis podemos ayudar a nuestros hijos. Así que ahora sí, bienvenida Silvia. Muchísimas wow. gracias por estar aquí. Gracias, gracias. La verdad es que uh, cuando recuerdo ¿no? y cuando vivo los talleres que he hecho y los que estamos viviendo actualmente y que empezaremos a retomar a, a partir de enero, es maravilloso uh -huh. trabajar con niños. También trabajamos con, con adultos, pero a mí el Así mundo es. de los niños me fascina. Y, Realmente cuando empecé no tenía ningún maestro, tenía, bueno sí que tenía, mis sobrinos, ¿no? pero ahora tengo dos grandes maestros que son mis hijos <ríe> y que me han ayudado a entender aún muchísimo más. Porque está bien uh, ver la perspectiva o es interesante ver la perspectiva del miedo desde donde la recibes ¿no? y como un niño no la recibe igual que un adulto, la perspectiva sí. no es la misma y los miedos de, de un niño no son muchas veces de la envergadura de un adulto. Con todo y con eso que tengo que deciros que hemos tenido niños en los talleres donde eh, están viviendo miedos que no les tocan ni por edad ni les tocarían por ley de vida, pero bueno. Eh, voy a intentar no emocionarme, ¿eh? porque es un tema que me toca mucho. Y bueno, en muchas ocasiones el miedo, eh, yo lo que, lo que queremos daros con, este, con este, esta pequeña intervención, esta pequeña charla, son seis tips que os pueden ayudar en vuestro día a día con el miedo, ¿no? Cosas que igual sabemos, pero que no ponemos en práctica. Entonces, intentarlo. ¿Vale? En muchas ocasiones el miedo no es al monstruo que hay debajo de la cama, han cambiado. ¿Os acordáis que antes era Ay, que hay un monstruo debajo de la cama? A que Cuidado, que viene el hombre del saco. El hombre del saco está ya destituido totalmente, o sea, ya no está ni en el catálogo. Son sí, miedos sí. nuevos porque hay nuevas tecnologías, eh, nuevos avances y eso conlleva nuevos miedos. A veces son miedos a, incluso más en sueños, ¿no? De películas, es muy importante, lo que... este es un tip añadido que os voy a decir ahora, es muy importante lo que vean los niños antes de irse a dormir, es muy importante ya no solo lo que vean en la tele, lo que vean en casa y lo que escuchan, ¿vale? A veces lo, lo, lo dejamos todo el miedo a la tele o aquello que ven. ¿Vale? Pues eso, hoy queremos ofreceros seis tips que son muy básicos, pero que en muchas ocasiones la velocidad a la que vamos no nos permite ni acordarnos ni usarlos, ¿vale? eh, Vamos a empezar con uno, Esther, que vamos a ir así a compartir las dos, porque como mamá y tía que eres, así me ayudarás, que tú tienes un hijo de 32 y una pequeña de 11 añitos, o sea que tienes ahí diferentes estados de miedo, ¿no? Es que He pasado igual. los procesos, yo ya creo. Eso, eso mismo, eso mismo. Eh, tip número uno, punto número uno, abre una vía de comunicación con el pequeño, ¿vale? Eh, ¿Qué quiere decir este título? Porque dirá, ostras, este título está muy bien, pero ¿qué quiere decir? Nota, primero de todo, que el niño, vamos a ayudarle a que no se sienta juzgado, por eso que está, ese miedo que está ocurriendo en ese momento, ¿vale? Que no se sienta juzgado para nada. Eh, que, crear las condiciones Ideales para que el niño exprese a qué está sintiendo miedo, porque muchas veces se te pueden poner a chillar, a llorar, a querer irse de un lugar y tú ni tan siquiera ver nada extraño en ese lugar, porque ni tan siquiera tiene que ser un, algo que esté ocurriendo, puede ser que hayan visto una persona que los recuerde a alguien que les da miedo. O sea, pero en Así ese momento es. él está viviendo el miedo y justo en ese momento, ¿por qué decimos crear un lugar ideal para que exprese el miedo? Porque cuando alguien está con un ataque de nervios o está viviendo un miedo en, en su propia piel, no puedes ir a decirle ¿Pero qué te pasa? ¿A qué le tienes miedo? Lo más importante en ese momento es calmar a la persona, calmar uh -huh. a ese niño, es lo más importante No nos interesa tanto a qué le tiene miedo, ese es el punto número uno ¿Vale? Cuando, la cuando el miedo nos está colmando, nos está uh, saturando y no tenemos la capacidad de expresarnos. Cuando haya pasado eso, cuando lleguemos a casa, podemos hablar con nuestro pequeño, nuestra pequeña e intentar, en la calma, intentar hablar acerca de lo que ha ocurrido. Y de ahí ir tirando el hilo con pequeñas preguntas. ¿Pero qué pasó? ¿Y qué viste? ¿Sentiste algo? ¿Vale? Preguntas cortas para que, la, para que el pequeñín hable. ¿Vale? No sé si quieres decir algo, Esther. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es, es muy importante primero calmarlos porque cuando una persona entra en, en un ataque así como de, de miedo, como has dicho tú, intentar hacerle razonar sobre algo que ni tan siquiera sabemos qué es, es específicamente, qué es lo que le ha desatado. Ese pánico, ese estado de ansiedad, ¿no? ese miedo, es, es inútil, porque es que ni una persona mayor adulta lo haría, contra, contra más un niño, que es como mucho más explosivo, y a veces le faltan como argumentaciones ¿no? para poder expresar, claro. como has dicho tú, es que igual no es ni nada que esté sucediendo en ese momento, igual es, ha visto pasar... A, a alguien que le recuerda a una situación o ha, vista, ha visto algo que le recuerda a una situación que ha vivido y se destapa, ¿no? O sea que estoy totalmente de acuerdo sí. contigo en eso. Fíjate que ahora eh, eso es genial lo que dices porque eso va ligado un poquito, todos los tips van ligados, todos los consejos de hoy van ligados, ¿no? Pero este sí. va justamente muy unido porque es preguntar directamente por la raíz del miedo. Imagínate, ahora acabas Después. de decir una cosa clave, imagínate, os, os voy a poner una situación, ¿eh? Un niño que ve como alguien está cerrando una puerta y lleva una bufanda que se le engancha con la puerta y a él le da la sensación que es una cola, ¿vale? Una cola de un monstruo y se va a poner a chillar y a esconderse detrás de ti gritando porque es que ni tan siquiera es capaz de decir que es la cola del monstruo porque él vio en una película donde el monstruo tenía una cola enorme. O sea, muchas veces el miedo, el miedo no es ni absurdo ni ridículo, para nada se pueden no. usar estas palabras ni estas expresiones de decir, pero va, va, hombre, no digas tonterías, si eso no es verdad, en su cabeza es real, en Exacto. su mente es real, tenemos que ayudarle a compruebas con cosas tangibles que él vea que eso no es la cola de un dragón. Yo recuerdo siendo adulta, o, digo adulta por no decir madura, eh, en la casa que tenía anteriormente tenía eh, en, en la persiana de la galería había como una cosa negra que colgaba. Y yo estaba convencida y entré en palpitaciones porque sabes muy bien que odio las ratas. Yo mm. estaba convencida de que era la cola de una rata. Y no sabes, la, bueno, es que llamé a una empresa de matarratas y todo y me dijeron, perdón, señora, esto no es. Es la guía de la ventana que se ha roto en la claro. espuma. Pero yo estaba convencida y mi cuerpo y mis acciones tomaron medidas hacia eso. Claro. o sea Yo llamé a la empresa para que lo vinieran a sacar. no O sea, es que claro. tenemos que ver si es una cosa imaginaria o si realmente se basa en algo. eh Porque puede ser que ese niño tenga miedo a que se quede encerrado en el ascensor, como le pasó temporalmente a uno de mis pequeños. Y... Ostras, recuerdo que hablándolo contigo, eso es que le ha ocurrido algo en el colegio que se ha quedado, lo han encerrado en el lavabo, en un cuartito, y, y así fue, pero él no me lo decía. Claro. Él, que tenía miedo a quedarse encerrado en el ascensor, ¿vale? Era para que veamos un poquito, ¿no? Uh -huh. uh, punto número tres, también lo hemos dicho ya más o menos, ¿no? No ridiculice sus temores. Uh -huh. Desde la perspectiva de una persona adulta puede ser ridículo que yo empiece a temblar porque veo una bufanda en una puerta, porque yo claramente he visto que esa bufanda, que eso que estaba en el suelo era una bufanda y no era la cola de un dragón, ¿vale? Porque no existen los dragones. Pero, eh, como en todo, ¿no? Estamos, tenemos muchos inputs de, de películas, de series, de dibujos, y ellos, ellos no distinguen cuando ven una película de dibujos en su realidad y en sus fantasías, no, no hacen fantasías de dibujos y de personas reales, ellos en sus fantasías creen en dragones. ¿Por qué cuando juegan los niños pequeños, yo soy el dragón, tú eres el dinosaurio? Porque para ellos es real, no son dibujos. Ellos bueno, mandan... y. Ay, perdona, eh, perdona. No, no, no, no, no, no. No, pero es que incluso no se trata tampoco de fantasía. Por ejemplo, yo, mi hija, tú lo sabes, que tenía un pánico tremendo a los perros. Ajá. Y no le había sucedido nada, ¿eh? Pero Ajá. sí que es verdad que había visto una película que el perro mordía. Entonces, para ella eso fue real, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, ella seguramente, igual algún niño también le explicó algo, y ella tenía pánico, o sea, cuando veía un perro, actuaba de una manera, y claro, yo, yo sé había gente que decía, ay, no, pero si no pasa nada, ay, no le tengas miedo, pero si es que no, o sea, no puedes ridiculizarlo, como has dicho tú, ni puedes intentar hacerle razonar en un miedo. Correcto. Ahora, ahora lo has superado, tenemos un perrito en casa... Y Está, se la come a besos. Se la come, que, que no la deja, que es que la tengo que respetar. Ahora se va la perra corriendo. <risa> Exacto. Pero, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Porque incluso situaciones reales de miedo se pueden encontrar que tengan miedo a algo real. Y que no bueno, sea algo imaginario, ¿no? Bueno, mira, Esther, es que al principio ya lo has dicho tú que los, los niños de ahora son los adultos del mañana. Miedo. Somos los adultos. Todos tenemos un niño interior. Exacto. Todos. Nunca desaparece aunque nos forcemos socialmente a hacernos adultos, ¿no? Pero bueno, socialmente y, y genéticamente. Pero siempre existe un niño interior nuestro, un sí. niño con unos recuerdos. Y que lo que tenemos que intentar es que los recuerdos que estén en esa cajita interior, en ese niño interior, sean lo mayor eh, beneficiosos para ese adulto, ¿no? O que por lo menos... A pesar de que lo que haya vivido, que haya llegado a un entendimiento bonito desde el amor y desde no de la crítica ni la burla, ¿no? Exacto. Porque imagínate tú, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tu hijo te está expresando un miedo y encima ridiculizas ese miedo, yo no estoy hablando de que te rías de tu hijo, estoy hablando de ridiculizar no. ese miedo, que a veces ocurre que hay más adultos, e igual te pone, se ponen a reír, no, ay mira, mira, se, está, se tiene miedo por... y los niños lo captan todo, sí. ¿por qué digo eso? Porque estamos ya creando otro miedo, es el miedo a expresarse, uh -huh. cuando Exacto. me expreso se ríen de mí, entonces ya estamos generando algo más que, que la mira, estoy pensando. Esto de educar es una faena. Sí, Madre mía. educar, educar es, una, es una. Tenemos en nuestras manos un ser desde pequeñitos, ¿no? Un ser que se tiene que formar y que tiene que crear sus recuerdos, sus valores. Es una faena, es, un, es una labor más que una faena, es una labor preciosa, pero hay que estar presente en, en la vida de nuestros pequeños, ¿no? Y ya lo estoy importante. Pensando. Sí, no, no di, di. Que, Solo para acabar este punto es que lo importante del miedo, ni recolicarlo, ni hacer un análisis crítico, ni a hacer una, vamos, a hacer una estadística del miedo, que no, que no. Que lo, que, lo que me interesa es que esa cadena de pensamientos que sostienen el miedo, deshacerla. Y yo estoy, por supuesto, ¿eh, Silvia, y estaba pensando ahora en el cuarto tip que tienes aquí, que es sé un ejemplo, sí. y yo pienso, madre mía, a ver, es tan difícil como has dicho tú, pero recuerdo en uno de tus talleres, Ostras, yo me quedé realmente sorprendida de cómo los ayudaste, ¿no? Ajá. Uh, explícanos un poquito a las mamás Mira, que nos cuesta más. Este punto es muy bonito y este punto a veces cuando lo hablamos, lo intercambiamos o lo hablamos con los padres. Yo hay, una cosa que, que, hay una cosa que para mí es básica, que es que puede ser, a veces interpretamos el miedo con que algo no nos guste. Es posible que algo no nos genere... Mmm, a un sentimiento positivo y no es miedo, no, no es igual que el miedo. Es decir, a mí esto no me gusta, no lo quiero hacer. No es que tenga miedo a hacerlo, que a veces se puede confundir, ¿vale? Porque los niños, como no los pasan bien, y no pasa nada, y si al niño le genera algo tan uh, incómodo, no se fuerza la situación. Ahora bien, imaginaros, uh, pues mira, es que me da miedo cruzar los pasos de cebra, o sea, algo que va a encontrarse en su vida algo que va a tener que utilizar y que debemos ayudarle a que desmitificar qué, qué es lo que tiene él puesto en la cabecita de los pasos de cebra. Por ejemplo, nadar es algo que no es vital, pero, ostras, es importante saber nadar. Imaginaros, le puede privar de bastantes cosas, ¿no? Excursiones, um, grupos de amigos que hacen fiestas, piscinas, no sé, que, que, que, la, que el pequeño o la pequeña sobre todo vea ¿Tenemos el miedo aquí enfrente? ¿Qué es lo que puedes hacer si no tienes ese miedo? ¿qué, está, ¿Qué te está privando ese miedo? no? ¿Qué te está privando de hacer ese miedo? ¿Y qué ocurriría si no lo tenemos? ¡Ostras! Que estaría bien ¿no? si ese miedo desapareciera de ti, pero yo defiendo a capa y espada que hay cosas que puede ser que a tu hijo no le guste hacer, le provoque un estado que no es necesario y que no son vitales. Tenemos que diferenciar, ¿eh? El sacarle de un miedo, de cruzar la, pues lo que te decía, el paso de cebra. Pero mira, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Va, hazlo conmigo. O sé sea, un ejemplo es, ven conmigo, cariño, y vamos a cruzar juntos. Mm. Vamos a hacer un pasito. ¿Qué te parece? ¿No? Que es el punto número cinco también. Crea situaciones fáciles para que se rompa ese miedo. Muy bien. ¿Vale? Vamos a ir juntos a un paso de cebra y vamos a ver qué ocurre si tú y yo avanzamos una rayita juntos. ¿Sabes? Sí, Entonces, es como acompañarlo es... en ese salgo del Es que no es nada más, espacio, ¿no? Pero no es nada más que lo que tú llevas haciendo durante 30 años con adultos. No es nada más <ríe> ni nada menos. O sea, es acompañar. O sea, cuando una persona tiene miedo lo que quiere es tener compañía, comprensión, que los escuchen. Y da igual que tengas cero años como que tengas 99. Es lo que se quiere, porque a veces nos pensamos que por ser adultos ya lo tenemos que autogestionar todos solos, y no es verdad. Podemos pedir ayuda porque nunca estamos igual, nuestras emociones fluctúan. Y en, de, depende en qué punto estamos, tenemos más o menos fuerzas. Es, es, es así, evidentemente. ¿no? Y yo para mí el sexto es una es maravilla, mejor. una maravilla. Vamos es el mejor. Allá. Y este... Este sí que fue precioso. Mira, te quería hablar de una cosa, de uno de los talleres de miedo, que a mí un niño de siete años me dejó con la boca abierta, o sea, era incapaz de cerrarla, porque estábamos hablándole de una... Bueno, dentro de las actividades que se hace muchas veces está la lectura de un texto, de una fábula para que comprendan, ¿no? Es un spoiler esto que estoy haciendo, que me encanta esta palabra. Y la conclusión, todo tiene una finalidad, ¿eh? Todos los, todos los ejercicios que hacemos o todo lo que compartimos tiene una finalidad en el taller. Y es, o sea, no, me vengo a referir que no es un splice, o sea, todo tiene una finalidad, ¿no? Y le, de, le decíamos al final que qué que quería, ¿no? Que qué escogía, si el miedo o el amor. Evidentemente todos querían el amor, ¿vale? Pero uno dijo, pero el miedo también es necesario, siete años, ¿eh? Porque si yo no siento miedo, me puedo tirar por un precipicio. Ostras, a mí me pareció algo o sea, tal o sea, esto Es algo que yo digo habitualmente, pero que claro, que lo, lo pero que un niño, como adulto, ¿no? Pero es algo pero, que socialmente ya es así, ¿no? O sea, yo, ya está bien que tengas miedo de no tirarte, ¿no? Ya está bien que no tengas miedo. Ostras, pero que lo diga una personita de siete años y como que ya. lo diga como él pensándolo, ¿no? Estaba escogiendo la respuesta a lo que yo le estaba preguntando. O sea, fue maravilloso. Y el punto número seis es algo que yo viví en mis carnes. Porque mis hijos son un pack Entonces ellos es como que no les... Muchas veces, depende de donde vayamos No necesitan relacionarse con nadie porque ya juegan Pero hace antes de la pandemia Rompimos uno de un medecito Que no les, no les hacía daño vale Pero que se perdían cosas Como hablábamos antes no Entonces veían un grupo de niños jugando Y yo les dije ah, ¿Queréis ir a jugar con ellos? Porque tenían pelota y tal bueno, les da vergüenza y fijaros, este punto os lo inventáis que no es mentir o le explicáis algo vuestro. Vuestros hijos no dejáis de ser referentes. Cuando ellos ven que a vosotros os ha pasado una situa situación de miedo igual de pequeñita, para ellos es un mundo, que a ellos es como mi madre lo ha superado, mi padre lo ha superado. Mi abuela, quien sea, mi tutor, mi hermano, lo ha superado. Entonces yo les dije, fijaros, a mí me pasó lo mismo que a vosotros, pero yo estaba sola. Me acerqué y pasé un verano increíble, jugando cada día, ahí me emocionó jugando cada día con esos amigos. Y es verdad, fue en Plachadaro, ¿eh? Y yo fue acercarme, yo estaba sola. Fue acercarme, decir dos palabras y fueron unos amigos que perduraron el tiempo, luego te haces mayor y ya está. Pero fue maravilloso. Y ves la reacción en ellos, ¿eh? Hubo entendimiento, evidentemente se acercaron a los niños, no, no sé lo que tardaron, pero se acercaron. Ahora bien, si no se acercan, no pasa nada. Uh -huh. Lo Así volveremos es. a intentar. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia, por tus seis tips, que yo quisiera <risa> hacer como una, un recordatorio, que uno es abre Ajá. la vía de comunicación de Ajá. una manera honesta, ¿no? la segunda sería luego... Preguntarle, o sea, primero calmarlo, luego preguntar directamente por la El raíz, origen de miedo, Ajá. luego no ridiculizar, yo es que he estado tomando notas, ¿eh? no ridiculizar, Ajá. luego ser un ejemplo, ser ¿no? un ejemplo. De crear situaciones fáciles y vaya acompañarlo, acompañarlo, y luego crear un recuerdo ¿no? y compartir ese recuerdo como, um, como algo tuyo de, de referencia para ellos, ¿no? Y si, fijaros una cosa, si se lo hacéis en modo secreto entre tú y yo, esto ya es fulminante. Bueno, porque es como una, un compartir, ¿no? Un compartir. Como, sí. Bueno, me parece maravilloso, Silvia, gracias por todos tus tips, por cómo nos has ayudado en el día de hoy. Y, y bueno, recordaros a todos vosotros que cada semana estamos a la una y media aquí en directo con temas que os puedan interesar. Eh, si queréis apuntaros a un grupo que hemos creado de temas de interés de WhatsApp, os podéis apuntar y allí os iremos pues avanzando. Si algún día no podéis estar, pondremos allí publicaremos también los eventos que vayamos haciendo, así que nada, si queréis podéis eh, enlazaros en este grupo de WhatsApp y nos vemos la semana que viene. Y recordaros recordaros también suscribiros y darle a la campanita para que os avise de cuando estamos en, en directo en el YouTube. Ahora estoy pasando del Facebook. ¿Lo veis como yo las, las cosas, las redes? <risa> es un desastre, pero pues del YouTube. Del tiene YouTube. miedo, tiene miedo a las redes. <risa> no, el miedo lo he superado porque yo me lanzo y lo digo, ¿no? Bueno, pues eso, que si queréis estar informados que sepáis que estamos en directo los uh, miércoles a la una y media. Y que podéis acceder a través de este grupo de WhatsApp también a todas las informaciones que vamos a ir y todos los temas que vamos a ir comentando. Muchísimas gracias a todos, que pasáis un muy feliz día y preparándonos ya para las fiestas, ¿no? Un besito. Gracias, un Silvia, por todo. Chao, gracias. gracias chao